Bueno, si no se enteraron, había una cáscara eh, y tenían que trabajar sobre la cáscara y la cáscara venía así, dos frases para probar y si no, esto, eh, si le sacan una barrita, habilita el ingreso por consola. Si le ponen la barrita, usa las frases predefinidas para hacer pruebas. Tenía ya los console blind lines, tenía los métodos de comparación de vocales para contar vocales y para contar signos de puntuación. ¿Qué falta acá? Nada, hacer punto 2, 3, 4, 5 y el 1, por supuesto. Vamos a leer qué dicen. El 1 dice crear un método comparar que reciba dos textos y un delegado. Y ese delegado. Debe representar el criterio de comparación de dos textos y retornar un entero. Entonces, necesito un delegado que represente, que reciba dos textos y retorne un entero. Puedo declarar un delegado, como este que está acá arriba, que me olvidé de borrar, o puedo borrarlo y decir, no, Mauricio, así no se sé hacen las cosas. Y venía acá abajo. Y usar funk funk recibe dos strings, retorno un entero. Esto lo voy a bajar, ahí lo ven. Esto va a ser criterio. Y ahí ya tengo mi método comparar y el delegado. ¿Sí? Si no había uno ya declarado ahí arriba. O lo podían declarar a ustedes. Entonces, dice, si el primer texto es mayor al segundo, retorna un valor positivo. Si no, retorna un valor negativo y si son iguales, si es menor al segundo, retorna un valor negativo y si son iguales, retorna cero. Entonces, el método comparar va a invocar al delegado y en base a su resultado mostrará por consola si el primer texto es mayor, menor o igual al segundo. Entonces, Sí. Criterio, primer texto, segundo texto, es mayor a cero. El primer texto es mayor al segundo. Else, sí. Criterio es menor a cero, el primer texto es menor al segundo. Y de lo contrario, lo que nos queda es que sea cero. Son iguales. Eso es todo lo que tenía que hacer el método comparar. Perdón, el, el comparar. Recibe dos textos y un delegado, pero no de retorna nada. Este entero, el comparar no retorna un en entero. El que retorna un en entero es criterio. ¿Sí? Ahí está. Bien. Y ahora, punto 2, dice, usar el método comparar, indicar cuál es el texto con más caracteres y suministrar el argumento del tipo de delegado, criterio, con expresiones lambda. Entonces, en el punto 2, acá, Voy a llamar a comparar, le voy a pasar el primer texto, el segundo texto, que son los que tengo declarados acá arriba, ¿no? Y voy a pasar el criterio que tenga más caracteres. Bueno, ¿qué uso? Punto length, ¿no? Esto va a recibir dos textos, txt1 y txt2. ¿Sí? txt 1length menos txt 2length ¿Por qué? Imaginen que tiene el primero tiene 10 caracteres y el segundo 5. Bueno, la resta va a dar positivo, por lo tanto va a indicar que el primero es más grande. Si el primero tiene 5 y el segundo 10, va a dar negativo, va a dar menos 5. Entonces va a indicar que el segundo es más grande. Y si son iguales, los dos tienen 5 caracteres, va a dar 0, indicando que son iguales. O sea que ya hice el punto 2. El punto 3 dice, usar el método comparar, indicar cuál es el texto con más palabras usando una expresión lambda. Bueno, vamos a indicar cuál es el texto con más palabras. Y dice que consideremos, ¿sí? Palabras distintas y se las separa un salto de línea. Nosotros ya conocíamos. Esto lo voy a copiar, el comparar, porque es todo igual y lo que cambia es criterio. Y nos, el criterio va a seguir recibiendo dos textos. Lo que va a cambiar es el cuerpo de la expresión lambda. Entonces, nosotros conocíamos una manera de separar strings en base a un carácter. Por ejemplo, a un espacio vacío. Y length me va a devolver la cantidad de elementos de ese array que devuelve split. Split separa en base a un carácter y devuelve eh, un array con todas, todas las, las partes de ese texto separadas por ese carácter sin el carácter. Y en este caso estaría separando por espacios y devolviéndonos todas las palabras en un array. Si le hago un punto de length al array, me va a decir cuántas palabras tiene ese array. Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo con el segundo texto y restarlos. Y es el mismo criterio de arriba. ¿Sí? Vamos a ir probándolo, ¿sí? Supuestamente en la primera debería ser mayor el segundo texto y en la segunda mayor el primero. Y no tener errores. Acá me faltó. El paréntesis del comparar. Primera comparación, el, texto, el primer texto es menor al segundo porque tiene 88 caracteres y el segundo 89. Y la segunda comparación, el primer texto es mayor porque tiene 17 palabras y el segundo 13. Vamos a hacer la tercera comparación indicar cuál es el texto más vocales usando el método contar vocales provisto en la solución. Bien. Entonces, acá yo ya tengo uno que cuenta vocales. Y lo único que tengo que hacer acá es copiar y pegar esto. Y hacer exactamente lo mismo. Es llamar a contar vocales, que es un método estático. Recibe un texto restarle lo que me retorna a el mismo contar vocales con el otro texto. Ahí está. Voy a chocarlo un poquito. Ahí. Comparo y dice que el primer texto es menor al segundo. Bueno, tiene una vocal menos. Está bien. Y vamos a hacer el último. El último decía indicar cuál es el texto con más signos de puntuación y usar el método contar signos de puntuación provisto en la solución. Es lo mismo que el punto anterior, pero en vez de llamar a contar vocales, llamo a contar signos puntuación. Y dice que son iguales. ¿Por qué? Y fíjense, tienen, los dos tienen un punto y coma y un punto. O sea, son iguales.